Saludos, soy Israel Manguera y en esta hora le quiero eh, aconsejar en algo eh, muy sencillo y es que se me han estado preguntando en el canal de que a veces instalamos un programa y cuando apagamos el ordenador lo volvemos a reiniciar el programa ya no está esto es debido a que hay dos cosas uno hay un punto de restauración que está en eh, damos clic aquí para ir allá, Propiedades, Protección del Sistema y posiblemente hay un punto de restauración lo tienen activado para que se restaure siempre que se reinicie a la última a ese último punto de restauración que dejaron cierto, lo crearon, aquí se crea y entonces se restaura el sistema, pero esto por lo general se hace de programador de tareas, entonces el ordenador cada vez que se inicia Queda tal cual como lo dejaron desde el principio, ¿no? y se pierde todo lo que hayan instalado de ahí en adelante. Lo otro también es que tienen que desinstalar un congelador de disco que se instala, por lo general se instala en el sistema operativo y esto hace que cada vez que el computador se inicie, todo lo que hayan guardado o hayan instalado se borre el ordenador, según pues los que hayan especificado en el congelador de disco. Entonces tienen que fijarse en panel de control en panel de control si hay un congelador de disco y si hay un congelador de disco automáticamente todo lo que instalen se va a estar borrando siempre porque por lo general eh, lo que hace esto es el congelador de disco en mi caso yo no tengo congelador de disco pero si sí he usado congelador de disco y a la verdad funcionan tal cual como les está sucediendo a ustedes entonces fíjense que no haya un congelador de disco instalado en el sistema operativo lo otro es que eh, no hay un punto de restauración que siempre se restaura a la misma hora. Entonces ustedes que hacen, vayan, se van a, allá al punto de restauración, miran si hay alguno que les esté haciendo eso en caso de que haya alguno, quítenlo. Si no lo pueden quitar, creen ustedes un punto de restauración una vez, instalen los programas, creen un punto de restauración para que se le restaure una vez vuelvan a encender el PC a esa misma... A esa, a, esa, a esa hora en el que instalaron el programa para que el programa siempre esté. Entonces, puede ser ello. Entonces, la cuestión es: en esto les quería ayudar, quería darles la idea para que miren su ordenador, ya que ustedes lo conocen al en ordenador. Entonces, al, al ver algún programa que ustedes no han instalado, ya pueden sospechar que, no, que, que puede ser el congelador de disco si no lo conocen. En mi caso, si yo veo un congelador de disco en mi, en mi ordenador, yo lo, lo, lo, lo, lo reconozco, ¿no? Pero más, no sé si, como está en YouTube y todo el mundo consulta, no sé si, si todos sepan cuál es que es un congelador de disco duro. Entonces, si ustedes ven un programa que ustedes no han instalado, pues quítenlo y posiblemente ese sea el congelador de disco. O, o simplemente lo copian el nombre y consultan a ver si ese es. Pero por lo general, hay muchos programas para congelar discos duro. Entonces, eh, hay uno que tiene por nombre Panda. Pero posiblemente hayan uno más actualizado, porque ese yo lo conocí hace años. Pero eh, deben de tener en cuenta eso, que alguien les pudo haber instalado un congelador de disco, o ustedes lo instalaron por error al instalar un programa, se les vino ahí le, le, en el paquete congelador de disco y se instaló. Eh, no le dieron declinar a la hora de, de, de darle clic en Z, Z, o, o, o siguiente, siguiente. Eh, no, era NES, NES, NES, el que sale en los programas entonces puede ser eso, entonces tienen que mirar la, eh, eso de que no haya un congelador de disco instalado en el ordenador, eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido este breve consejo y no olviden de comentar si tienen algún otro problema chao